Ok, uh, wow, casi no preparé, ¿dónde está todo? Empecemos, empecemos con la evaluación, <ríe> ¿dónde está el link? Escuchan lo que la gente está hablando afuera de ventana. Sí. <ríe> hay una, hay una universidad. Eh, ¿Cómo se dice eso? Hay un law school uh, <coughs> al lado de mi apartamento. Entonces de repente creo que hay estudiantes borrachos ahí. <ríe> Eh, ayúdeme con el formulario mm. que tenemos en el programa. Este. Um, <ríe> He estado durmiendo hasta hace 10 minutos, entonces estoy medio perdido. Eh, el, la telenovela de hoy, vamos a seguir con la misma de. ¿Cómo se llama ese? De Gehojimar el Mareva. Y. Um, eh, <ríe> Estamos tratando de cambiarlo, pero no, no hemos podido encontrar eh, guiones. Eh, y creo que la que vamos a cambiar, el siguiente va a ser uh, UNDA PARA EL GUPALPAL uh, Creo que vamos a cambiar a ese Pero um, sí, estamos buscando el guión y el video y todo eso Después cuando tanta la termine Porque todavía lo están dando Cuando termine creo que va a ser más fácil encontrar uh, El guión y la, el video y todo eso Mmm... Bueno, cómo están todos? Fred, eh, Alison. Bien, bien. ¿Aprende el coreano por su cuenta ¿O, o es como estudio propio en un instituto? ¿Cómo lo hace? Yo lo hago por mi cuenta. Uh -huh. Tengo una libreta con la. Uh -huh. ¿Y Alison? Igual, igual por mi cuenta también. Así. Ah, ah. Uh, okay. <coughs> mm. A ver. Elijamos primero el tema para las expresiones de hoy. ¿Qué tema quisiera aprender hoy día? Brel, <risa> diga uno a usted ah bienvenido, ah, bienvenido Jessica Este... Expresiones de cualquier tema ¿Qué tema quisiera, qué tema quisiera aprender hoy? Para las expresiones No se le ocurre nada. No se le ocurre nada. Eh, a ver. Eh, sigamos con la comida entonces. Eh, con, la, con la sesión de antes. Okay. Oh, parece que sigue desconectando. Uh, ¿Qué diga uno uh, Jessica? Jessica creo que es su primera vez hoy. Uh, Va a tener que aprender cómo des desmutarse del micrófono. Y también... Um, a ver. Okay. Uh, sigamos con la, <coughs> la telenovela. Mm, tengo que buscar la escena. ¿Qué tal? Ah, hola Jessica. Hola. Hola. Um, bienvenido. Muchas gracias. este uh, ¿Podría llenar este formulario antes de que empecemos? Le mandé el link en el chat. ¿Lo puede ver? En Spanish Text uh, está el, el chat que estamos dando. Spanish. Parece que usted está en el canal de Welcome. Uh, no dice, Bienvenido, bla bla bla Haga clic aquí allá Y tiene que hacer clic en Spanish text algo Para poder leer el texto oh, okay. que estamos escribiendo acá Ah, ok, ya ¿Ya lo vio? Sí okay. Entonces haga clic en el link ahí oh, Ok, ahora entró Haga clic en el link para llenar el, el formulario de evaluación Estoy buscando la escena en el no, las que vamos a leer A ver, a ver, a ver okay. 왜 그래? 약속했다며? 있다며 어. 미안 진짜 진짜 미안 <웃음> 아 차차 이렇게 코뺀 저리 가라 해놓고 청... 당연하지 <웃음> ¡No, no! ¡No, ok uh, link? Uh. Ok, ya envié el formulario Okay, gracias Ok, vamos a ver, uh, vamos a leer un guión de una telenovela coreana este, um, <coughs> Vamos a verlo por unos dos minutos, le voy a decir cuánto, cuánto tiempo es uh, en un momento Y, cuando, y después de ver las, la clip de telenovela vamos a leer el guión en escrito um, Y como el guión es un poco más avanzado, que básicamente no necesita entender el guión, sino que nos vamos a enfocar en tratar de pronunciarlo naturalmente uh, Ok Sí, el naturalmente y un poco de cómo captar el, el, la historia general de lo que está ocurriendo, la tensión general. Entonces, cuando vea, estamos viendo la telenovela, fijémonos en, estas tres, en estos tres elementos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la escena y cuál es el conflicto principal? El número dos es, ¿cuál es el estado emocional de cada personaje? ¿Está enojado, triste, etcétera? ¿Y cómo se está expresando esa expresión a través de los gestos? Uh, y Especialmente esto de la... Si ve que está expresando la, expres la emoción a través de la entonación. O sea, si habla más fuerte. O si eh, tiene una manera específica. Trata de imitar eso cuando lo estemos leyendo después. ¿okay? A ver, a ver. Uh, el video está acá. Cuatro minutos... Okay. ok, hasta los 5 minutos vamos a ver hasta los 4 minutos Hasta los 5 minutos con 35 segundos Este es el link uh, Ok, um, y en la cuenta de 3 Vamos a verlo Ok, ¿listos? Sí right, Ok, 1 두, 둘, 셋 약속 있다며? 걱정 마, 너안 줄게 확실하게 할게 너 아까부터 왜 그래? 나랑 있는 게 불편해? 아, 당연하지. 누가 보면 내가 꽃뱀한테 물린 줄알거 아니야. 아, 꽃뱀. 맞다. 어. 꽃뱀한테 물린 줄알거 아니야. 아, 꽃뱀. 맞다. 비서 봐드립니다. 야, 너 야, 너 어디가? 야, 야, 너 어디가? 야, 이럴 줄 알았어. 야, 이게 진짜 사장님께서 씨를 모셔오라고 야, 야, 야, 야, 야, 야, 야, 야, 야, 야, 모셔오라고. 죄송해요, 야, 알아서 갈게요. 야, 야, 야, 씨. 야, 야, 갈게요. 도착 어디가? 야, 야, 바로 갈게. 비서. 오케이. Okay. Jessica Abril, uh, ¿terminaron? ¿Están aquí? ¿Qué? Okay. Uh, ¿Terminaron de verlo? Eh, faltó una parte Sí, hasta los 5 minutos 30 segundos Ah, ok, sí Ok, All right. <coughs> okay entonces Ah um, uh, Ah Ok, primero es, ahora tengamos un poco de discusión de lo que ocurrió durante los primeros, durante ese, ese segmento de los 4 minutos hasta los 5 minutos 30. Eh, ¿Qué cree que ocurrió ahí? Cualquier persona. ¿Qué ocurrió? Bien. ¿Y cuáles crees que, es, que son los conflictos que, que están aquí, que tienen lugar en esa historia de los 2 de los minutos? No está diciendo en coreano, digan en castellano. <risas> eh, yo vi ese drama y en ese capítulo, en esa parte específica, me acuerdo que... Eh, ella está... Eh, ¿Qué? Tratando de ir a desmentir una... Una mentira Que dijo uh -huh. Y el muchacho que está con ella Acompañándola Está tratando, está tratando eh, De que se vea acorde A la ocasión Por eso se vistieron así o, Y... O sea, va a pretender, va a pretender De ser su, su esposa ¿no? Sí uh -huh. Un momento ¿Ebrel? Tarde, estoy ocupadita uh -huh. Bueno, chao Perdón Sí, y el, el muchacho cuando se da cuenta A dónde van a llegar eh, O con quién se van a reunir Por eso eh, la reacción Y uh -huh. sale huyendo Ok, okay muy bien um, <coughs> Entonces leamos eh, Este, a ver le damos el guión, está aquí arriba, arriba de la foto, lo puede ver. Uh -huh. Ok, entonces uh, le vamos a dar, eh, tomemos turnos, Allison, Jessica, brell ¿ok? entonces uh, le da solamente lo que está, lo que la gente dice, porque a la izquierda, donde dice a es simplemente lo que el, el personaje que lo va a hablar, lo que está en paréntesis también una descripción y lo que no tiene personaje también es descripción, así que solamente las líneas que cada gente lo, lo dice ¿Alison okay. está listo? Sí, okay. sí ¿Leo el paréntesis también? No, no so Solamente la línea Jackson y Tamión Ok, muy bien Después de que cada vez que lo lea le se va a repetir ya. Jackson y Tamió, Jackson muy bien, a Jessica, siguiente línea, eh, sí, Jackson y Tamió, la línea después de esa. Eh. Okay. Namakide uh -huh. Namakide uh -huh. eh, Bueno, yo no, no sé leer mucho oh, eh. No se preocupe No se, no se preocupe de, hacer, de equivocarse Nada más léalo ¿Qué? una vez Y yo se lo leo Entonces usted lo corrige después ¿Okay? Pero léalo, okay. léalo una vez Es sí. que lo leo muy lento No se preocupe Bueno y También la siguiente línea es de usted Sí Naman Naman Mido uh -huh. eh, Nogi Nogi Nogi an Yage Haxil ha, hage, uh -huh. ya, ahora les repito se lo voy a repetir dos veces. Ok. <clears throat> Naman mito. Do. No, ki. Anjuque. Huachirake. Halke. Otra vez. Naman mito. Do. No, ki. Anjuque. Huachirake. Halke. Ok. Ahora repítalo usted. Ah, claro. Naman mito. Mi hmm Na eh gi uh -huh. mhm and yo gi mhm uh -huh. haksing haksing haksinge mhm haksing uh -huh. hage prado haksing hage harge okay breath muy bien breath continúa a okay, we gure Naram, Ibnum, ge, chepihe. Ok, le repito dos veces. A cabuto, we goode. Naram, inunge, chengpihe. Ya ja, otra vez. A cabuto, we goode. Naram, inunge, Cheng okay, A cabuto, we goode. Naram, naram, Ibnum, ge, chengpie. Cheng P mhm, mm okay, Alison, Dan Hachi, Nuga, Bom Nega, Chuk HANTE Hante Mu Chul ake Anya. 응, 오케이 슬로바키 당연하지 누가 보면 내가 꽃뱀한테 물린 줄알 거라냐 어떻게 해? 당연하지 누가 보면 내가 꽃뱀한테 물린 줄알거 아니야? 나경아지 누가 보면 내가 주뱀 주뱀한테 물린 Uh -huh. muy bien así entonces léalo así con equivocaciones no se no, se, no tenga miedo de equivocarse nada más lo que leerlo nomás así como le salga ¿Okay? muy bien vamos a la siguiente escena eh, esta es la escena que vamos a leer cuando este el secretario se encuentra con Se encuentra con. Eh, ¿Cómo se llama? Sani. <coughs> eh, ok, continuemos con Jessica. Si ¿Sí, Alison tiene uh -huh. una pregunta. A ver, mientras Alison pre eh, escribe su pregunta, Jessica lea la siguiente línea: con Bakun. Kun yo uh -huh. Y lo demás. Uh -huh. ¿Dónde? Uh, ahí, Luego de que... De que... Ay. Ahí donde dice Kun y le pregunta Kun a Yong si es la cuarta línea en el, en el guión que pegué. Hola, ven A ver, a ver uh, debajo de la foto, en el chat, está la primera uh -huh. línea que es el título. Segunda y tercera línea son descripciones. En la uh -huh. cuarta línea dice y e Dice Kun a yo. Esa línea. Ah, ok. Jun a Si... yo. yo. Jiang Yong, Jiang Yongqi, Chung Sayanlim, Sayanlim, Biso Baghani Nida. Se repito dos veces. ¿Cómo es yo. John Hyangijun Sajang Nim piso pacunimida. Otra vez. 사장님 비서 박훈입니다 Repito. Repítalo. Kyo. Yo. 장 chung Sayan ja, chan, sa chang nim mm -hmm. biso bak bak y que cap capchi. Ok. Muy bien, le voy a repetir. Y aquí la, la a John está sorprendida y enojada. Así que tenemos que poner un poco más de eh acción. Entonces, eh, <ríe> está gritando a John. ¡Ya! ¿어디가? Ay, 이게 끝까지. Ya, otra vez. ¡Ya! ¿어디가? 이게 끝까지. Okay, Ya, odiga. diga, que tu tu cap capcín, ¿cúcuta? ¿cúcuta? ¿cúcuta? Muy okay, bien, mm -hmm. uh, 사장, uh, Jessica. Choice song Jackson Heyo Eh Chega Araso Mhm uh -huh. Chaja Pal Pagayo Mhm uh -huh. Okay Eh um... Okay Muy bien Uh, con eso concluimos la lectura del guión de la telenovela. En la siguiente sesión vamos a continuar con la siguiente escena ¿no? de, la, de la telenovela. Ok, muy bien, Alison, Jessica, Brel. Uh, pasemos a la siguiente uh, sección. A ver, eh, la siguiente sección, a la sección número 3. Vamos a aprender expresiones. Y vamos a continuar la, continuar la sección de la se, sesión pasada con eh, la comida. Okay. Uh, aquí tenemos un par de vocabulario que pueden usar, uh, que, que voy a estar usando para hacerle preguntas a ustedes. Y, um, a ver. y quiero que ustedes uh, construyan oraciones simples con estas palabras. Entonces, primero uh, estas tres frases son um, Diga una comida que usted conozca y usted me dice alguna comida. Uh, entonces, en coreano es 자, ja, 아는 음식 이름 말해보세요. 아는 음식 이름을 말해보세요. Entonces, ahí usted me dice una, un nombre de una comida. Después uh, puede preguntar también 그 음식은 한국어로 뭐라고 하나요? Uh, 그 음식은 ¿Cuál es el nombre de esa comida en coreano? En coreano. Después, ¿cuál es el nombre de esa comida en castellano? Okay. Uh, después, uh, otras frases que puede usar son estas. Entonces, sabe aprender conjugar el verbo. Trate de conjugarlo y si no sabe o no se acuerda, está bien, úsalo en forma infinitiva también. Nada más lo que, lo que importa aquí es que usted esté eh, combinando una, una palabra con un verbo para describir algo. Entonces, yo um, está A ver, alguien lea estas, estos verbos. Eh, este, ¿quién, quiere, ¿Quién quiere, quisiera leer? ¿Un voluntario? Yo. <ríe> ok, Jessica. Pues lea todas las palabras que están aquí. Con, la, con el significado también que está. Entonces, la palabra, el significado, la palabra, el significado, etcétera Ok. ¿Todas? Sí. ¿Desde eh. la primera? ¿Mm? Todas la, las seis o las siete. Oh. Ok. Um. gustar. Em um, no gustar. Dal es dulce. Yada, es salado. es amargo. Chida es ácido. Mebda es picante. Ok, muy bien Jessica, gracias. Uh, la única que necesito corregir es chota. Cho Se pronuncia chota. Ah, ok, chota. Uh -huh. Lo demás está bien. Ok. Uh, entonces, por ejemplo, yo le doy, por ejemplo, kimpap, ¿no? A ver, ¿dónde está kimpap? Entonces, eh... por ejemplo, les doy el Kimpa. Y... Entonces, ustedes pueden armar algo, por ejemplo, y decir a Tonem, Cho-Ayo puede ser algo así o también puede ser algo más simple que significaría kimpa no es buena ¿Sí? entonces uh, jugamos un poco con combinar las palabras para hacer una, una oración simple ¿Okay? entonces, eh, uh, vamos a elegir una, una, una comida y después quiero que ustedes armen varias uh, expresiones con las, con las palabras que tenemos, con el vocabulario que tenemos aquí ahora para eh, este Allison y Vrell Ustedes ya practicaron esto la semana pasada, así que les voy a dar uh, el vocabulario más avanzado, ¿ok? Este es el vocabulario más avanzado es caliente, chata, uh, helado, etcétera así que pueden usarlo como referencia Así que empecemos, ya <coughs> Eh, ah, ¿tiene pregunta sobre lo que vamos a hacer? No? Ok. Es, Entonces. Es escribir lo que. Una oración en no, coreano. Decirlo. Decir una oración en coreano. Ah, ok. Uh -huh. Usando el vocabulario okay. que le di. Ok. O sea, ¿hanunem shik irom mareboseo? Diga una comida, un nombre de una comida que conozca. En cualquier idioma. ¿hanunem shik irom mareboseo? O sea, ¿hanunem? Cualquier voluntario. Pero hay que decir toda la frase. O sea, yo conozco tal comida en coreano. En oh, no, eso es muy difícil. Diga, diga el nombre de comida. Ah, más. solo. Ah, ok. Uh -huh. Perfecto. Eh, bibimbap. Bibimbap. <risa> ¿Sí? Uh, sí, es divertido porque lo hicimos la semana pasada también. Um, pero no, no uh -huh. se preocupe, está bien. Pimipab. Em. Eh, ya ya. pimipabro, Ah, uh, cualquier persona, Alison, Breel, Jessica, la persona que se le ocurra primero, diga una oración sobre usando pimipab. Em. Yo aún no sé conjugar, mucho... Sí, úselo sin conjugar, en la forma infinitiva está bien. Mm. Y también participe Alison y Bred, no se quede callados ahí. <ríe> No se acuerda la okay. pasada de la oración que hiciste con el kimchi? Ajá Pero trata de combinar Con lo que tenemos aquí Bien simple no, no, no trates algo complicado, haga algo simple Algo simple No sé. no sé si lo que voy a decir es correcto Así que eso lo estoy sí, aprendiendo Si sí, nada más dígalo y después corregimos Siempre diga diga diga lo que quiera decir Sin, sin preocuparse si está bien o mal Lo corregimos okay. después ¿okay? Eh, Bibimba no... uh -huh. eh, Chokda Chogdai uh -huh. uh, Chogdio -ch -ch Chota uh -huh. Choka. Chota Chota uh, Chota Chota Chota Chota Chota Con T Chota uh -huh. Con T, uh -huh. ok um, A ver uh, Chota Esta es la pronunciación Chota uh -huh. Pero se escribe Chota Pero se pronuncia así Chota Con la T fuerte Um, sí. ah, y, okay. y no puede combinarlo con chonon porque cuando usa chonon tiene que conjugarlo apropiadamente, así que solamente diría jota. chota. Oh, okay. chonon pibimpap chota ya empieza a sonar, uh, a sonar medio raro, así que diga, diga <risa> la forma simple. Ok, okay. Ajá. okay. otra oración con pap Y no tiene que ser, la, la oración que diga no necesita ser, eh, ¿cómo se dice? No necesita ser verdad, puede inventar. Por ejemplo, puede a ser pibinpap, dalda uh, <ríe> Pibinpap es dulce, por ejemplo. Okay. <coughs> uh -huh. Usando las palabras que nos dio entonces. Uh -huh, usando las. Y si conoce cualquier otra, puedo usar esas también, pero si no conoce otras, puedo usar las que está acá. Sí, conozco otras, otras, que no me acuerdo mucho. A ver, ahí va una... Ok. Uh, Copinum. Subnida. Pero usemos el, el, la comida que estamos que usando aquí. Ah, he estado con las otras palabras. ¿Por qué no lo no reemplaza el kibimpa por coffee ahí? No sé qué dijo. <ríe> Entonces, Ebrel dijo, uh, pero lo dijo con coffee, pero lo cambiar por Bibimbap Pibinpapen te gobsumida. Pibinpap es, es eh, muy caliente. Okay. Uh, otra oración. Pibinpap. Anjota No me gusta el pibimpap. O no es muy bueno el pibinpap <risa> okay. um, Aprendamos Un elemento gramatical uh, Que se usa uh, Para conectar las palabras eh, Esta expresión pibimpap talda está. Esta uh, Es más uh, Puede mejorar la oración agregándole un, no sé cómo se llama esto, el conectivo, algo así, pero uh, agregándole esto, el un. Entonces dice, pap un, talda Y um, dependiendo de cómo termine la palabra, puede ser un uh, o nun. No. Sí. Después vamos a aprender sobre uh, las reglas en que se usa el nun. A ver. Ah, ¿Tiene otro problema? Sí. Ok. Vivi Pambun and Anchada. Chada. Muy bien. Vivi Pab no, no es frío. No es frío. Ok. Ya. Tarenem chic. Mareb ir a Mareboseo. Tarenem chic. Otro nombre de comida. Otra comida. ¿Ramen? ¿Ramen? También le dijeron la semana pasada. El mismo la semana pasada. Puedo decirlo en castellano también. Eh, usemos la oportunidad para aprender nombres de comidas nuevas. Ah, bueno. De aquí típico, la carne asada. Carne asada. Ok. Ah. Uh, ¿Cómo lo hago allí? Eh, creo que lo más cercano a la carne asada es Barbecue uh, Se escribe así Vamos a poner una foto de lo que la gente piensa que es Barbecue uh, Y viene del inglés, del barbecue Viene del Barbecue de Viene del, del inglés aquí. Y una foto. Ok. Hagamos palabras con esta... Hagamos este oraciones con esta palabra. Barbecue. Barbecue no, um, oh. Me súpida. Barbecue nida Muy bien. El barbecue es picante. Ya, 다른, 다른 문장 Otra, otra oración. Lo importante, BBQ, ¿no? lo, importante, lo importante aquí es practicar, o sea, aunque sea algo super simple, a medida que lo repita más, se va a poder acordar más. ¿Okay, estaba diciendo algo? Mm, barbecue, barbecue no, su, um, su, so, so so, uh -huh. Okay, es Marco, ¿no? Eh, la carne asada es amarga O sea, probablemente es como una crítica A la, a la persona que está cargada de la, de la carne no Diciendo, oye, ¿qué, ¿qué hiciste con la carne? ¿Salió amargo? ¿Salió amargo? <ríe> sí quizás hay, una, quizás hay un veneno en la carne Ok <ríe> Otra oración una con la palabra 다른 문장 o sea Bienvenido Ticia. ¿y qué le pasó a Jessica y Allison que no dicen nada? Hola, buenas noches. <risa> Estoy perdido realmente. ¿Se perdió el vocabulario o, o tiene dificultad armando las oraciones? Porque estos, todo esto puede, puede juntarlo con el sustantivo para hacer una frase muy simple, ¿no? La oración. Se puede decir, barbecue, J Me gusta el barbecue. 안 좋다, -e Etcétera. Es bien fácil, así que <risa> quiero que usted lo haga así, okay. no, no yo. <risa> Barbecue. Uh -huh. Mepda. Mepda, muy bien. Mepda. Uh -huh. Acá, eh, esa, de, a, o sea, suena como D-A o T-A. Uh, ¿Cuál? ¿Debda? En todas. D, uh, D de, de, de dado. Es que no, no puedo diferenciar Cuando suena como T o cuando suena como D uh, Suena como una T Cuando hay una Una Una B En la sílaba previa Entonces por ejemplo Suda Es Suda uh, Pero Bepta Porque hay una B En la sílaba previa Es uh -huh. Mep Ta. <ríe> Cambia un poco Ta. Ajá. Ah, vale, vale A mí también me pasaba Pero a si, está confundido, si está confundido Use la D de dado Y con eso No está tan mal con la D de dado Porque esa es el, sí. la pronunciación original Sí, okay. sí. Otra oración Dice que quisiera armar una oración Con el vocabulario que estamos haciendo aquí yo sí <risa> <risa> eh, vale vale sí entonces puede hacer cualquiera con, con lo así salado dulce picante uh -huh. con la palabra con la ba palabra barbecue ah barbacoa vale uh -huh. mm -hmm. eh... La barbacoa... Uh -huh. mmm, no, a ver, la, la barbacoa tiene... Mu tiene mucha carne. ¿Qué? Okay. Uh, la barbacoa tiene mucha mucho, carne. Mucho jugo de carne, quizás, oh. ¿no? Esa es una acción más compleja. La barbacoa tiene mucho jugo de carne. 마베큐가, 육쥬비, 바베큐가, 육즙이 많다 바베큐가, 육즙이 많다 바베큐가 육쥬, 육쥬, 육쥬, 육쥬, 육쥬, 자, eh, otro nombre de comida, 다른 음식 이름, 다른 음식. Otro, otro nombre de comida que conozca en castellano, en coreano, cualquier idioma Otro nombre, otro, otra comida, digamos un nombre oh, de una comida Um, sí, Brel, Jessica, Ticia, Allison, otra comida la tortilla de patatas, tortilla de patatas, ok. Tor ¿Tortilla de patatas? ¿Qué es eso? <risa> el... Sí, la tortilla de patatas es un plato muy, muy típico español. A ver, arroz con pollo. A ver, primero tortilla de patata y después hagamos arroz pollo. Eh... <risa> a ver, estoy buscando una foto. Si sí, es como Omelette pues Ajá. lo mismo, pero con patatas. Pero es un poco. Ah... A ver, voy a, voy a traer dos fotos porque es un poco. Mm, no es tan claro como es esta. A ver, a ver, a ver. Ah... Es muy parecido al Chon, parece. ¿Aquí tengo una foto? Sí, bueno, algo así. <ríe> algo así. Espérense, voy a traer otra foto. Sí, <ríe> sí. A ver. Uh... Ah, qué diferente esto. Okay. Sí, esa misma. Ya. Uh, Digámosle tortilla. Tor -tortilla. Sí. tortilla. Tortilla. Tortilla. Tortilla. Olvidémonos de la patata porque es muy largo. Vale, vale. De acuerdo. Ya. Tortilla. Ya. Hagamos tortilla. una oración usando la palabra tortilla y con los verbos que les mostré recién. Okay. Cualquier persona. A ver, la tortilla es un poco salada. Uh -huh. uh, eh, como tiene el vocabulario aquí, arme la oración en coreano usted. Mm, vale, pues mientras que voy... Mi... Ah, vale, espera. Eh, es muy fácil, o sea, si, sabe, si tenemos conocimiento de gramática puede armar, puede, eh, armar una frase más compleja pero si no sabe tanto o si no está, no está familiarizado con la conjugación nada más ponga las dos palabras en una oración eso es ya ahí ya tiene algo simple vale si sí, es que como ahora estoy, co, estoy con la conjugación de los Ajá. verbos con añadiendo las partículas finales a ver voy a intentarlo y ya It Sí, cuando, mientras Tizia esté haciendo su oración, las demás personas también piensan en su sí. oración. Jessica, Bred, Allison. Vale, uh -huh. ok. De acuerdo. No, no necesitan estar callados mientras Ticia piensa. <ríe> <ríe> <risa> es. nun. Uh -huh. Ok, muy bien. La tortilla tiene un sabor así muy... Es difícil escribir, juso es como hondo. Tiene un sabor profundo. Okay. Ya, otra oración. Bueno, voy a intentar una más uh -huh. elaborada. Nanú, eh, tortilla... ¿Tortilla. Rul? Mogoshipo. Uh -huh. Ok, muy bien. Eso es exactamente es lo que quería agregarle. Si quiere decir quiero comerlo, eh, dice moco Entonces, manen uh, okay, tortillarul quiero comer una tortilla. Muy bien. Otra oración. Tortilla, no, a ver, um, Torutia. mm uh -huh. um, Kusuhada. Mhm, uh -huh. Muy bien. Torutia. Kusuhada. Saludos por el Ok. está escribiendo algo. 아, <웃음> 그렇게 쪼개 오케이? 쪼개 쪼개 쪼개 쪼개 오케이? 쪼개 쪼개 쪼개 쪼개 쪼개 쪼개 쪼개 쪼개 쪼개 쪼개 쪼개 Ah, arroz, de, arroz con pollo, ¿no? Acá arriba, arroz con pollo. Toda esta comida nunca lo he visto antes. Tortilla de patata, arroz con pollo. Arroz con pollo, quizás. Estoy viendo una versión... A ver, mire, le voy a poner lo que estoy buscando en Flickr. Y usted elíjame, porque hay demasiadas sí. versiones diferentes. A ver, a ver, a ver, a ver. Hasta acá. Okay. ¿Cuál es.? <ríe> ¿Cuál es eh, el arroz con pollo que está, usted está hablando, Alison? Uh, es uno verde. ¿Es uno verde? ¿El, de, ¿El del medio a la derecha? Creo que sí. Okay. En Colombia es como. Diferente de cada país. Como anaranjadito, ¿eh? sí. Uh -huh, uh -huh. No creo que es el de arriba primero. El de. Arriba, ¿Arriba primero, izquierda. Arriba, el derecha, el penúltimo. Ah, ok. Ok. Ya, uh, Ah, ¿cómo se dice esto? Ah, ¿Qué es esto? Uh, digamos de tachu. Ya, ya. Arroz con pollo. Mm. Es tachu. Así que ya, empecemos a armar oraciones con esto. Sí, yo acabo en un momento. Oraciones. Chonun uh Mhm. Dak. Dakjo. Uh -huh. Mogo shipda. Uh -huh. okay. En este caso tendríamos que corregir la conjugación y sería chonun dabju e pero con Mokoshipta también se, se entiende, ¿no? Se entiende. ¿Ok? Muy bien. Siguiente oración. Estoy... Mm. 달촌, 음, 음, 음, 음, 음, 뜨겁습니다. 음, 음, 엘 음, 음, 음, 음, 음, Tengo hambre. Yo también. ¿Nadie más tiene una oración? Sí, yo en, en un minutito lo tengo. Ah, ok. Mientras esperamos a Ticia, eh, empecemos llenar a la evaluación. Para terminar. Para ir a comer. Ok. Se llena la evaluación y esperemos a que Tizia termine su oración Y quizás Alison va también va a terminar su oración eh, eh, Necesito comer algo oh, ah. Bueno, ahora yo creo que ya la tengo Si sí, el teclado me. Okay, mientras llenan la hora, las evaluaciones Ustedes me escuchan mientras llenan su evaluación, ¿no? Sí. sí Mientras en el teléfono abre la evaluación Todavía puede escucharme, ¿no? Ok, entonces les voy a enseñar un par de expresiones eh, Más sobre el comer Uno es Uno bien simple puta Tengo hambre Ah... Uh, 밥 먹을까? 밥 먹을래요? 씻어. Onomatopeya sobre el sueño que hace el estómago cuando uno tiene hambre es kururuk, o sea, menos aparece en los cómics. Uno dice, ah, pega kururuk, hago Y etc. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y en Corea la gente habla vida? mucho de ir a comer porque mucho de la vida es. En torno a ir a comer juntos, o ir a comer, o la gente se preocupa si uno está comiendo. Pambogoso. Ah, chipap. A las palabras que acabo de poner, si las agrego el an, se convierten en no. O sea, si está bien conjugado en... Sí, claro. Uh, en el caso ejemplo... de tener hambre, sería Pe Estoy lleno, pero los demás, uh, por ejemplo, pap, no ha comido, y la mayoría se puede convertir en negativo usando an. <coughs> por ejemplo, si digo, ambego bego pubni. No, el an se pone antes del verbo, entonces es pe es tengo hambre después pe es no tengo hambre uh, Así Ah, ok, uh -huh. ya yeah. Ok, tenemos tres personas que llenaron la evaluación antes o sea, después ¿quién falta? bueno, entonces ya um, eh, la evaluación uh, anuncios es um, la próxima semana, el martes yo voy a estar trabajando, así que no vamos a tener una sesión la próxima semana uh, eh, el martes, o sea, no la próxima semana entera pero solamente el martes no vamos a tener eh, sesión pero vamos a tener una sesión la sesión la, la próxima fecha, que será el sábado la semana, la próxima semana, así que va a ser el 4 de junio, va a ser el próximo la próxima sesión, ¿ok? Eh... Ok, bueno, no sé, ya está es que quería añadirle, sí, quería decir algo, te sí, decía que quería añadirle un tercer sustantivo, lo que pasa es que no sabía cuál era la terminación que tenía que utilizar, uh -huh. entonces, ¿cuál es ¿Cuál es la pregunta? Que quería añadirle a la frase huevos, que la tortilla tiene huevos y patatas. Lo que pasa es que no, Ajá. no sabía cuál era la terminación Ajá. para un tercer sustantivo. Okay. Entonces, uh, uh, <coughs> quiere decir, la tortilla tiene... tiene huevos y patatas. Okay. Sí. Tortilla, tor... eh, ¿Todas las tortillas del mundo o la tortilla específica esa de la que está hablando. No, la específica está solamente. Uh -huh. Y es que ya lo que a veces... y gamzaga... ...tudo, soyo. En esta tortilla hay... Dos ah, sí. patas. Así, se, así se diría en coreano. Ah, vale, vale. Uh -huh. <Nashua> y que que y, <kell> <mindful Walter> <tíüyor> y tortilla Tornilla en tal yagua, camjaga, troisoyo. No te lo tengo que repetir. Vale, a ver. Y tortilla, tortilla dal, dal yagua, mhm, gamjaga, mhm, duro y soyo. Uh -huh. Ok Bueno, entonces, uh, muchas gracias por participar Esta sesión va a estar en YouTube En un, en un par de horas Y <coughs> Yo voy a ir a comer ahora <ríe> Porque tengo, <ríe> tengo hambre <ríe> Así que ustedes pueden Conversar aquí, o comer O no sé qué van a hacer, pero Ok muchas gracias nos vemos otro la gracias, próxima sesión nos vemos. muchas gracias adiós gracias. gracias adiós buen provecho